Hola amigos de YouTube, en este video voy a contestarles algunas preguntas que me han estado haciendo aquí en esta plataforma. Nos pregunta nuestro amigo Hyperspace4 ¿Dónde se encuentra ese DNC -kick? Gracias. Yo le recomendé a mi amigo Hyperspace que busque la página de freesounds.org, ahí podrás encontrar toneladas de kicks de libre uso con la licencia Creative Commons, que dedicaré un video para hablar de la importancia de usar librerías con ese tipo de licencia. Otra pregunta. Ángel1 nos pregunta, hola, yo no estoy de acuerdo con hacer cruzamientos, suena horroroso, ya no armonía, ¿qué opináis vosotros? Bueno, me sale mal hablar como español, pero así sonaría su pregunta. Bueno, yo opino que depende, si suena agradable para tus oídos, entonces creo que se cumple con el objetivo. En los comentarios del video les escribí, supongamos que tienes un tema 8b, que es C mayor o do mayor, y quisiéramos hacer un cruzamiento con 9a, e menor o Mi menor, entonces el cruzamiento tendría que ser de Do a Mi, son dos tonos arriba de Do, y de escala mayor a menor, quizás tengas razón que ya no suene tan armónico. Hay que tomar en cuenta que el software que realiza el análisis del tema quizás no logre identificar el Ki o la escala de la base del tema, y quizás al realizar el cruzamiento suene horroroso, lo que más recomiendo es mezclar temas con la misma escala, o una escala arriba o una escala abajo, o quintas ascendentes o cuartas descendentes. Me gustaría que me acompañaran a realizar un debate en algún Hangout. Mándenme un tweet a arroba sonusbit para iniciar este emocionante debate y compartirlo con todos ustedes. Muy bien, siguiente. Luis Pérez pregunta. Son muy buenos tus videos carita feliz, me gustaría que me ayudaras con algo de grabación de audio, mi problema es que cuando activo el clip suena como si pegara dos micrófonos y espero que me puedas ayudar, un saludo y de nuevo buenos tus videos, esto me suena como si se viciaran las bocinas, recomiendo usar audífonos cuando estén grabando, porque si no lo hacen el audio que sale de las bocinas entra al micrófono y de las bocinas vuelve a salir y vuelve a entrar al micrófono otra vez más creando una retroalimentación infinita ocasionando un sonido chillante y desagradable. Sin embargo, nuestro buen amigo Luis Pérez me contesta. Antes que nada, gracias por contestar. Olvidé decir que grabo con el micrófono de mi PC. No tengo interfaz. Aunque lo haga con audífonos o la PC, sin estar conectada a nada, se escucha este ruido y mucha interferencia. Pero antes no lo hacía. Ojalá me puedes dar un consejo. Gracias. Mi consejo fue básicamente que te compres una interfaz de audio nueva. Hay muy buenas económicas como Tascam o M-Audio. Hay a muy buen precio alrededor de 100 dólares americanos de los gabachos from USA, man. Bueno, siguiente. Steven GG sugiere, Excelente tus videos, deberías sacar un DVD con todos los de Ableton para poder descargarlos. Están de lujo, muchas gracias. Y le contesté a Steven que estos videos son Creative Commons. Si tienen página web pueden incrustarlos en algún blog WordPress o compartirlos en redes sociales. Ahora imagínense si hicieron un DVD. Les aseguro que en menos de una semana estarán en cualquier sitio de torrents Omega. mega, mejor compartanlos y reproduzcanlos desde YouTube para qué bajar si están disponibles siempre. Ok, siguiente. Alejandro Termine pregunta. Muy completo tu tutorial. No pretendo conocer tanto ese efecto. Lo que me intriga es eso de los polos, ¿qué son? Lo de poles o polos del efecto phaser crea hendiduras en el espectro de frecuencia. Prácticamente suena como si estuviéramos hablando dentro de una cápsula, escuchen. Mi voz con polos, suena extraño, estoy atrapado en este lugar. Siguiente, Goten Mat. Bro, mi Ableton no se oye, ¿por qué? Carita sacando lengua. Yo le contesté a mi amigo Goten Mat. Quizás se desconfiguró tu tarjeta de sonido, prueba a desinstalarla de nuevo o también revisa en las preferencias de audio de Ableton Live para revisar si está seleccionada tu tarjeta de sonido. Luis Fernando Caro. Amigo, muchas gracias por los videos. ¿Qué tipo de música produces? Produzco música electrónica, en especial Tech House y techno. Los invito a que visiten la página del sello que acabo de crear que se llama Soundcore Records, la cual es www.soundcorerecords.com. Ahí encontrarán los lanzamientos más recientes de nuestros artistas, como su servidor Sonusbid, Rafael García y Floki. También visiten el canal de YouTube de Soundcore Records. Pongo en la descripción del video el enlace al canal que acabo de crear. Chequen algunos videos de nosotros tocando en el fresco del árbol, un excelente lugar de música electrónica aquí en Guadalajara. Que por cierto, ese día que tocamos cayó un tormentón. Sin embargo, eso no impidió que la gente se la pasara bien. Y lo que más risa me causó es que cuando caían los rayos de la tormenta, toda la gente gritaba de júbilo y de emoción. ¡Yeah! ¡Yuhuu! Pero imagínenselo como 200 personas. Siguiente pregunta. Emanuel Herrera. Mi hermano no cabe duda que cada día se aprende algo nuevo, muchas gracias por el tip, la verdad es que no hay muchos tips sobre efectos de tensión. ¿Habrá algún otro video que hayas hecho sobre el tema o harás alguno sobre este tema en específico? Muchas gracias y buena vibra, carita feliz. Este comentario se refiere al video que hice en el año 2013 llamado, subida a voz tip en Ableton Live 9. Chequen este tip es bastante bueno. Y le contesto a mi amigo que no creo que haga otro video de este tip. Siguiente pregunta, Juan Saso. Me sirvió, pero las notas no me quedan como quiero que queden con su tiempo. Pero si lo hago sin los golpes que coinciden, sí me queda. Por favor, ayúdenme, ¿cómo hago? Muy fácil, amigo. Solo siéntate en el excusado y puja fuerte. <ríe> no te creas, fue chiste. Es que también como lo escribes, haces pensar algo diferente. Esta pregunta se refiere de cómo grabar notas MIDI al vuelo con un teclado o controlador MIDI. Acuérdate que tienes que activar en edición, cuantización de grabación, semicorcheas, en caso de que las notas más cortas que vayas a tocar sean semicorcheas. Activa el metrónomo y practica mucho hasta que te coincidan. Más bien yo creo que este es más un tema de práctica que de configuración. Y bueno, por el momento son las preguntas más recientes que me encontré en los comentarios de YouTube. Recuerden suscribirse al canal para enterarse de nuevos videos o para que pueda contestarle sus preguntas. Bueno, seguimos en contacto. Su amigo Sonosbit. Hasta luego.